Hola, en este video voy a explicar cómo agregar ítems eh, a la tienda electrónica La verdad es que es bastante simple, es casi igual como se hace en el inventario Pero eh, recuerden que en LibreTE los ítems están separados entre lo que son facturación, inventario y tienda Pero están relacionados entre sí Entonces obviamente un ítem de la tienda usa los datos de facturación para todo lo que es con precio Y usa los datos de inventario para todo lo que es con stock Pero nosotros podríamos perfectamente tener un ítem de eh, tienda con solamente con facturación sin inventario o al revés, podríamos tener un ítem eh, de inventario sin eh, sin tienda o incluso un ítem de inventario sin facturación ya porque podría ser un activo fijo que no que no se vende yeah. bueno eh, en este caso eh, los ítems están acá recuerden que llegamos por la parte de aplicación tienda electrónica y los ítems a la venta están en este icono ya y aquí son los ítems que nosotros tenemos a la venta eh, estos no son todos los ítems que están Codificados dentro de la configuración de ítems de SASCO sino que son solamente aquellos que eh, se han elegido pasar a la tienda para comercializar comercializar de manera electrónica entonces la forma más fácil de hacer esto bueno, ahí, al igual que en el caso de un inventario podemos copiar los ítems directamente entonces podemos irnos a copiar aquí seleccionamos simplemente las clasificaciones que queremos copiar y las podemos pasar directamente todas a la tienda ¿Pero qué pasa si no quieren copiar todos los ítems? Bueno, en ese caso, si son solo algunos, eh, lo más fácil es ir al listado de producto y de servicio, De acá elegir el ítem que quieren copiar, por ejemplo, en este caso la billetera Ledger Nano S y de manera similar como se hace en el eh, para copiarlo al inventario, eh, nos vamos a, ed a editar y acá tenemos la opción de editar en la tienda ¿Ya? recuerden que la otra opción nos lleva a editar el ítem en el inventario si nosotros, nosotros hacemos clic en editar en la, en la tienda el producto se copia automáticamente a la tienda y eso es todo ¿Ya? bueno, en, en este caso me cargó ya unos datos por defecto porque en el fondo el ítem ya estaba dentro de la tienda pero eso son las formas de ingresar los ítems entonces son las dos formas eh, podemos hacerlo a través de la opción copiar o podemos hacerlo a través de la opción eh, editar ítems ahora, hay, una, hay otra opción en realidad que tiene que ver con los ítems que están en el inventario ya, porque recuerden que eh, si nosotros tenemos los ítems en el inventario aquí estamos viendo el listado del inventario nosotros podemos editar los ítems del inventario esta, esta información es la del inventario ahora y acá dentro de las pestañas tenemos la opción de tienda que he hecho yo en, en el video de, que expliqué esto del inventario expliqué que esta, esta pestaña de tienda era para uso futuro bueno, el uso futuro ya llegó entonces, si ustedes guardan acá la información también se guarda en la tienda ¿Ya? Ahora, en general, a menos que vendan productos que vayan a tener eh, en, en la tienda, sería buena idea editarlo acá, sino también es bueno que aprendan a hacerlo de la otra forma. Recuerden que esto es así porque eh, pueden tener los productos definidos en... Eh, o sea, perdón, pueden usar los productos en distintos lados y no solamente tenerlo a la venta. O sea, nuevamente, pueden tener productos que estén solo en facturación, productos que tengan facturación inventario, productos que tengan facturación inventario y tienda, o productos que tengan facturación y tienda. Lo que no puede pasar por ningún motivo es que tengan un producto solo en la tienda y no estén en facturación Porque en el fondo el precio se saca de la facturación Entonces es, esa relación sí es obligatoria ¿ya? Pero pueden tener perfectamente productos solo en el inventario o solo en facturación ¿ya? Pero ahí obviamente pueden jugar con las distintas configuraciones el, Una vez que ya tengan lo, los eh, productos en la, en la tienda Lo primero es que tienen dos formas de activarlo ¿ya? bueno Lo más simple es marcarlo como activo sí Y la otra opción es marcarlo como activo sí pero desde un desde por ejemplo, este producto que está acá abajo, este, en realidad es un servicio, este servicio está activo, pero va a estar activo desde eh, el primero de eh, septiembre, o sea, si en el fondo lo buscamos en la, en la tienda ahora, ese i-ws, vamos a ver que eh, ese producto no eh, debiese estar. Esa es la categoría donde debiese estar y efectivamente eh, no está. Ya, bueno. Si nosotros lo activamos, por ejemplo, o le quitamos esa restricción, un servicio que todavía no está disponible. Un servicio para usuarios fuera de librete T. Ustedes sí si lo tienen disponible. Podemos ir acá de nuevo a la categoría, utilizarlo y ahí sí está. ¿ya? Entonces, eh, esa es una forma de desactivarlo. Obviamente la otra opción sería directamente desactivar el servicio. Por ejemplo, desactivamos la firma. La firma sería este servicio que está acá. Si lo desactivamos, no servicio obviamente también desaparece de, de la tienda ¿Ya? Y esas son las formas las dos formas que hay para activar desactivar el servicio vamos a verlo como estaba eh, en el fondo puedo controlar puedo tener los servicios siempre activos todos y poner una fecha desde cuando están activos entonces de esta forma yo digo que este, este, este servicio o este producto va a estar este ítem en realidad va a estar disponible desde el primero de eh, septiembre ¿Ya? y de esa forma automáticamente cuando llegue el primero de septiembre el ítem se va a activar La firma como estaba también en sí Y aquí vamos a aprovechar De explicar la otra opción En general acá, bueno, eh, obviamente tenemos La pestaña acá de tienda y también tenemos la pestaña de facturación Para que no tengamos que ir al módulo de facturación En caso de que queramos, por ejemplo, modificar el precio o alguna otra cosa Recuerden que acá tenemos la opción Bueno, las opciones que hemos tenido siempre Entre ellas, una de las interesantes, por ejemplo, diferencia de peso es peso El precio es bruto o neto De hecho eso se usa en la billetera y se está fijado Como eh, como bruto Vamos a ver de ahí eh, podemos agregar, bueno, una descripción, acá tenemos la, la, la ventaja que podemos utilizar, cosas como por ejemplo para centrar el texto, poner una ingrita, cargar una imagen, etcétera. Eso nos permite eh, estos botones que están acá. Si hubiese alguna opción que, que no encuentran y que les gustaría que estuviera disponible, avísenos para poder buscarla dentro de, de, de esta herramienta y agregarla. Eh, se puede colocar la cantidad mínima que se debe agregar al carro a un cliente Esto en realidad no hace mayores chequeos Pero básicamente lo que permite es que cuando ustedes pone a agregar al carro Le agrega esta cantidad por defecto ya, Pero el cliente después podría decir No, no quiero tanto, quiero menos Ahora, si en el futuro fuese necesario que esa cantidad fuese forzada Y que siempre fuese ese mínimo Independientemente de ningún de otro de de motivo se puede hacer cosa que no avisen El activo desde aquí ya lo vimos Bueno, y el tema de medidas y en media, eh, Largo peso perdón, largo, ancho y alto, y peso, que es para informarlo eh, hoy día, en este momento es solamente informativo en la página, pero la idea es que con esto después se, va a poder, se van a poder calcular eh, automáticamente los costos de envío. ¿Ya? Entonces queremos ver la conexión con servicios de envío, ya sea Chile Express o, o, o, lo, o lo que era Exturbus ahora, eh, u, u otro servicio de encomienda, eh, para poder calcular automáticamente eh, lo, los costos de los envíos, dependiendo de la ciudad del, del cliente y de los de, obviamente del tamaño del paquete y del peso. Entonces es interesante que coloquen esos datos si es que en algún momento eh, creen que pueden llegar a hacer eso Bueno, obviamente tenemos la posibilidad de crear una imagen o eliminarla y podemos guardar los datos eh, Hay una cosa importante, veamos con el, el ledger eh, Bueno, lo de la facturación ya lo comenté, eh, esto es viejo, no, no es de ahora hace mucho tiempo que se puede hacer, que se puede definir el precio, por ejemplo, 80.000, pero se define como bruto, ¿ya? Y el sistema de tienda automáticamente detecta si es bruto o si es neto y hace los cálculos para que aparezcan como correspondan. Eh, una cosa es que, interesante es que en la tienda todos los precios están con eh, IVA incluido eh, Una cosa que no se puede hacer por ahora en la tienda es colocar productos con impuestos específicos, Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren vender, no sé, petróleo por la tienda electrónica, eh, no lo hagan porque los valores no van a salir bien, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente en caso que haya algún cliente que requiera alguna eh, condición especial o, o efectivamente requiera un impuesto específico, lo podríamos evaluar acá en el futuro. Pero por el momento creemos que eh, agregando el precio eh, sin impuestos son la mayoría de los casos, sobre todo los que venden el producto o que venden el servicio. Son, son menos los que ven, ocupan los impuestos específicos. A pesar de que tenemos clientes que lo hacen. Bueno, volviendo a la tienda. Eh, cosas que pueden hacer acá, bueno, obviamente pueden colocar eh, imágenes ya. Eh, si ustedes quisieran agregar una imagen acá, en este caso este producto, yo puedo perfectamente eh, copiar una imagen de internet, por ejemplo, y colocarla, ya, y obviamente aquí ya la podemos, se pueden hacer, bueno, se pueden hacer varias cosas, se puede rotar, se puede achicar, etc., podemos incluso ed editar la imagen aquí mismo, eh, tenemos la opción para editar, para cambiar el tamaño, etc., ¿Ya? Entonces, es una cosa que se puede hacer, entonces a pesar de que el sistema acá abajo permite agregar solo una imagen, dentro de la página ustedes pueden agregar más. De hecho, eh, algo que pueden hacer, por ejemplo, es no colocar esta imagen y ustedes simplemente colocar todas las imágenes que quieran acá. Y ahí configuran la página a, como ustedes quieran. Bueno, eso respecto a la página de los ítems. No vamos a guardar los cambios. Ahí está. Eh, y con eso termina este video y bueno, la idea era mostrar cómo, cómo cargar los ítems en la tienda. Vimos que hay dos opciones, copiarlos completamente por, desde las clasificaciones con la opción que está acá. Hoy nos pasando de a uno, Ya no a las dos alternativas que hay en este momento. Como siempre, cualquier comentario es bien recibido y en el caso que ni tengan cualquier duda, pueden abrir un ticket de soporte en libre Muchas gracias por haber visto el video.